entrevista, una entrevista a ver, ¿de qué, se trata? ¿De ¿Qué quiere decirle a los jóvenes de YouTube, de otras iglesias que ven los canales de YouTube? ¿Qué les quiere decir usted? Dios los bendiga. Cristo los ama. Nada más. Ah, <ríe> <ríe> que corta la entrevista. <risa> Hermano Mario, déjeme le hago una entrevista, una entrevista rapidita ¿Qué le quiere decir usted a los jóvenes de YouTube? No, pues no sé ni qué es eso, mijo. Bueno, los donde ve videos o... Ah, no, pues nada. ¿O que se porten bien y que, que se hagan una pregunta. Que se hagan una pregunta. Que si todo lo que ven en el Internet, saben quién está atrás de eso, mamá. Para que nadie los tome de sorpresa. Aquí. Con eso, mamá, les digo todo no entendí pero no entendió <risa> por pues, ahí <risa> se los dejó de mensaje pues. yo le bendigo hermano ay, no me me <risa> yo te bendiga ¿tú ya te vas? Sí, ya me voy <risa> bendiga. Sí. Karen oh, ¿Me dejas de hacer una entrevista a ver dime ¿Qué es lo que le quieren decir a jóvenes de youtube a los de otras iglesias a ah, jóvenes ya es tiempo de que nos levantemos y que utilicemos la juventud que Dios nos ha dado, que es el arma más poderosa y contra tal arma pues no, no puede Satanás ni nada ni nadie en este universo ganarlo, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús, muchachos, levántense, luchen y todos sus sueños van dentro de eso. Amén. salúdate. Que <risa> te bendiga, Karen. Que te bendiga, precioso.